Hey ¿qué tal, esto es otro juego y esto es el de SNK Baseball Stars El Baseball Stars Este es otro de los juegos que yo jugaba mucho Otro de los juegos que jugaba mucho en el Family Y me gustaba, me encantaba porque este juego era de los que daba una gran cantidad de, de posibilidades incluso eh, de, de que uno pf, eh, arme su propio equipo eh, con sus propias escogencias de los jugadores que están allí e incluso, in, incluso tiene un equipo femenino este es el Baseball Stars hay Baseball Stars 2 también pero no lo jugué en su época pero por acá también lo tengo De todas maneras vamos con este Que es el primero Y vamos a seleccionar dos equipos Aquí sí es verdad que me van a ganar Porque hace tiempo que no juego Y recuerdo que Ganaba en poquitas ocasiones Ganaba yo En, en este juego Ganaba muy pocas veces Porque soy malo, malo, malo pero malo de mal... De, de, no de maldad sino de, de que soy muy malo jugando este y cualquier juego, esta y cualquier consola eh, versus, creo luego contra la computadora uno selecciona acá y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipos y este es el de dama de mujeres voy a jugar contra ese aunque seguramente me ganan porque es uno de los más fuertes según recuerdo el de Japón voy a seleccionar para mí el de Japón y el de Damas para la computadora porque el de Japón recuerdo que era bueno aquí da opción de de uno cambiar gente miren. cambiar pitcher, cambiar el orden de bateadores Cambiar los fildeadores Cambiar ¿eh? Jugador Así Y vamos a comenzar una vez Ahora la máquina También tiene ese chance Vamos pues Ya van a ver lo malo que soy En este juego Aunque si sí llegué a ganar En su época En mi época de jugón Power. Vamos a ver. Eh, uf, esa bombita las agarran fácil. Y ahí va y la tiene. Primero out del Vamos a ver, chinoto, batea, chinoto. Ah, y la otra bombita, no. Dos out oh, rápidamente. Entonces rápidamente, vamos a ver si logro batir algo. Eso, eso pasa, pasa, pasa. Eso a primera por lo menos, por lo menos. No, no, no, no, no. Ah, ¡La! Batí por mal lugar. Bueno, se acabó mi primer inning. Vamos con el de las damas y. Eh... Este juego, otra de las cosas que me gustaba es que se puede jugar, o sea, tiene bastante jugabilidad para batear como para pichar. Y, y uno puede usar estrategias en el picheo para engañar. Mi favorita es esta. <ríe> pichar bajo que parezca que va buena, pero a veces falla y no. No funciona y, y cosas que no me gustan es esto Ah, de una eternidad para llegar de una posición a otra Vean ah, Y el tiro de vida sea tercera Eso también, que los tiros mmm, La máquina hace que dispare ah. Bueno, soy malo, soy malo, soy malo Pero creo que a veces la máquina mete también su trampita Tratar de ponchar este. No, no, no, no, no, no, no. A ver, a ver, a ver. Acá imparable, ¿no? Digo yo, no había nadie por ahí por el sector. Ay, ya me anotaron una alguna carrera. No puede ser. ¡Ah! ¡Tercera, pendejo! <ríe> Nada hice como atraparla allí porque... Uf, si no es por eso. Si no estoy ahí, no la agarro oh qué brillante Ahí va. eso bien, perfecto Voy a tratar otra vez ah, ah, ah, ah. vaya vaya era primera el tiro no, pero es que me iban a nota carrera aquí no puedo dejar que esto se me vaya de las manos tan rápido Yeah. Ponche uno por lo menos. Una. <ríe> yeah. Strike. Strike. Vamos una última. No, no, no, no, no, no. No, no. No, pinche, ¿por qué te barres hacia el otro lado? ¡A ah, la mierda! Tú agarra esa pelota. <ríe> no puede ser, qué malo, qué malo.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 Uh -huh. ¿Y ahora? Uh -huh. ¿Y ahora? Uh -huh. No, compró porque tenías que comprar. Eh, aleluya, hasta que atrapé una.